Dónde vamos a ir, Mari. Vamos a ir al gimnasio. Vamos a ir al gimnasio a hacer, a hacer hambre. Porque aquí nada más. Comer y dormir. Dormir y comer. Vamos a ir a, a ver si podemos hacer un poco de ejercicio. Y al sauna. Al. ¿Qué? Al baño baño en turco. Baño en turco. Y a nadar en una alberca este, techada. Lo vamos a documentar con la GoPro. Lo traje con el que hay cerrado. Para que, para que nadie. Van a dar la GoPro. Jackson. Vamos a venir a Jackson. El desayuno. Y por grupos. El desayuno. y El El El